Momento de hablar de transporte, también ha sido otro de los temas que ha generado mucho debate. Así que de la legislatura porteña hay miembros de la Comisión de Transporte, están representados el oficialismo a través del diputado José Luis Acevedo, a quien le agradecemos por, estar, por esta presencia. También Rafael Gentili de la Comisión de Transporte por Proyecto Sur y María José Lubertino que hace las veces de co-conductor acá. No, no, no, no. no, no. <risa> Cuando frente, lo hacemos, lo hacemos en serio. Del Frente no, para la Victoria. No, no, no. Bueno. A los tres, muchísimas gracias por venir. Sabemos que el tema se ha puesto como álgido, ¿no? Los últimos días, por el tema de la tarjeta SUBE, por el tema del traspaso del subte, por los colectivos. Bueno, me gustaría primero que nada, María José, ver qué postura, digamos, por ejemplo, el tema subte. ¿En qué estamos? Bueno, yo creo que... Estamos en un muy buen momento porque hay una decisión política importante de ponernos de acuerdo y de que la región metropolitana funcione como una unidad para resolver el problema del transporte. De hecho eso, se generó una, una, una comisión. ¿no? Eso está... yo creo que es un avance sustantivo, es algo que reclamábamos de todos los sectores y eso tiene que ponernos en la ruta a las distintas jurisdicciones, sobre todo a los legislativos, para poner en sintonía lo que hay que hacer en la ciudad, que es buscar la solución para millones de personas que se desplazan. Yo soy bastante crítica a las políticas espasmódicas que ha tenido en materia de transporte el gobierno de la ciudad, de hecho está fragmentado, hay un secretario o subsecretario de transporte que no maneja todo el transporte, algo quedó en un área, otras cosas quedaron en el, en el Ministerio de Desarrollo Urbano, por ejemplo el subte, y sobre todo soy crítica a esta decisión de Macri de no asumir la responsabilidad de gestionar, porque obviamente... Cuando se transfieren las competencias que la ciudad venía reclamando desde hace muchos años, vos pensá que desde el año 96, cuando hicimos la constitución de la ciudad, nosotros le veníamos exigiendo a la Nación la transferencia de los subtes, la transferencia de los colectivos de la jurisdicción. Y fundamentalmente, durante el, el, el gobierno ya de la, del año en el año 2000, se sancionó una ley, la 373, que... Hace, se hace cargo de la transferencia de los subtes, hubo varios planteos incluso de distintos partidos para eh, iniciar acciones contra la Nación para que transfirieran los subtes. Y cuando se transfieren los subtes, ¿qué hace Macri? Aumenta la tarifa, un 127%, pero no revisa el contrato, no decide la operación. Lo único que hace es, siempre la ciudad desde el año 1977 se queda con la infraestructura, o sea que no importa si el dinero lo pone en la nación o lo pone en la ciudad, es la ciudad la que acrecienta su patrimonio a través de la es base. Lo único que tenía que hacer el gobierno de la ciudad era decidir el control de la operación, porque MENEM nos dejó el regalo de una empresa como Metrovías hasta el año 2017. Entonces lo que había ¿Qué, que qué hacer qué ha sido Metrovías que ha sido cuestionado por un informe de Rafa vos lo, lo, lo, lo levaste, este, porque de acuerdo a lo que vos manifestás ¿No está todo bien lo que hace la empresa Metrovías? No, no, está muy mal. De hecho, mientras esta discusión media ya esotérica e eh, innecesaria transcurre, los usuarios seguimos sufriendo, padeciendo un pésimo servicio y Metrovías, el grupo Rollo en concreto, sigue ganando mucha plata con el subte. O sea, mientras reclama plata, que la ciudad, la nación... Sí, ha sacado 20 vagones ahora sacó esos 20 vagones, eh, sac... el año pasado el Grupo Rollo sacó del subte 100 millones de pesos, que no fueron al subte, y que son eh, ganancias producidas por la explotación del subte, en publicidad, en alquiler de locales, en el tendido de fibra óptica, que después comercializa una empresa que es del propio Grupo Rollo, en... ...una comisión por asesoramiento que el Metrovías le paga al Grupo Rollo... ...equivalente al 2,6% de cada boleto que nosotros compramos en el subte... ...con el aumento tarifario que dio Macri pasó de 8 millones de pesos al año... ...a 19 millones de pesos al año. Lo que el Metrovías cobraba por asesoramiento en otras empresas... ...por ejemplo la UOFE, 20 millones de pesos que también lo deja de cobrar. Metrovías, el Grupo Rollo a partir de tener el subte explota explotó la tarjeta monedero, o sea, desarrolló el no-how el de la tarjeta monedero con la cual todo el sistema de transporte público de, de, de colectivos en Neuquén lo explota el monedero, grupo, el claro, Grupo Rollo, gana dos claro. millones de pesos como mínimo. Después está todo el la tarjeta monedero? Es lo que es hoy, la tarjeta sube. sube es decir, el el en Grupo en Rollo momento... es una de las tres empresas que no, que controla, que, que gerencia la tarjeta sube o sea, las que controlan, las que hagan todo el clearing, ¿no?, y que hacen todo el, el soporte para que el Banco Nación haga maneje todo el sistema con las empresas de colectivo, de subte, de trenes, es del Grupo Arroyo. Es Metronaut también. Y to, nada, de nada de eso entró un solo peso al subterráneo de Buenos Aires. Y esto, hay que ser, hay que ser eh, sincero, más allá de, de además de todos los de todo lo desatinos que ha tenido Macri desde el momento que firmó el acta, esto no ha sido una responsabilidad de Macri. Es una responsabilidad que viene renegociado por, por De La Rúa, por Menem de la Déjame preguntarle a José Luis, obviamente, en este contexto donde se habla de que está desorganizada el área de transporte porque dicen que está dividido, que no todo lo tiene, en este caso Dietrich, que es el subsecretario de transporte, que una parte lo tiene desarrollo urbano. Es decir, como que se muestra que hay mucha desorganización dentro del de gobierno de la ciudad. ¿Es así? No. ¿Lo tienen por alguna razón así? No comparto. Primero, Dietrich se asume como subsecretario recientemente, eh, dependiendo de la jefatura de gobierno de la ciudad que, que es, eh, sería autónoma, no funciona más como funcionaba antes otra área, fue unificado las áreas de transporte, antes justicia y seguridad tenía algunas áreas también de control vehicular, creo, y la parte de faltas y tránsito, hoy faltas depende si sí, es de justicia, pero casi todo menos subte depende de Guillermo bueno, Díaz-Tricho. A ver, si pero, no depende pero, del subte es un bueno, disparate, porque si no permites... puede haber un planeamiento estratégico. Bueno, el tema de subterráneos... Nosotros todavía no está bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, cuando esté bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, con seguridad muestra? que va a depender que de ella es No está, no es está, bajo El subterráneo. No lo que nos corresponde está. a nosotros es mantenimiento, base, es acta... creación de nuevas no, estaciones de base, y después de base, hace la parte de túneles. Hay acta de desbase que, que vos has podido, que, se, que, que, están, que están, que están, se han hecho públicas, las he hecho públicas página 12 el, hace dos fines de semana pasados. ...donde hay actas de base que invocando el acta están haciendo... ¿Qué acta? El acta no, del 3 de enero... No, no, el, pero el acta del 3, no el el 3, no 3 de, acta de enero es un acta, si me permitís. Pará, no están sí. haciendo la, el control y mantenimiento del subterráneo... ...inspección de control y fiscalización bueno, del subterráneo. El acta de el del base, 3 de enero es clarísima. Sí. Es un acta, ¿de acuerdo? Sí. Con pasos a seguir sí. para la transferencia definitiva del subte... ¿Y qué asumió la ciudad de Buenos Aires? la ciudad de Buenos Aires? Con la acta que asumió la ciudad. La ciudad de Buenos Aires... Tenía que asumir una serie de compromisos, como tenía que asumir no, una serie de compromisos nación... ¿Qué asume la ciudad? La ciudad tiene asume las mismas la funciones, las Para... funciones no, que tenía tres, antes. No, 3 de enero la ciudad firmó control y fiscalización del subte y potestad tarifaria. El 6 de enero aumentó pero la tarifa, Es un convenio. O sea, de que la que no, para tarifaria. Para ver, ¿es un convenio? Una de las cosas más Rafael, importantes de cualquier estado que hace el estado con la a de servicios. Vos, no, pero Está bueno que lo expliquen no, y pará, pará en este punto, porque existe control eso, eso, la firma de Macri el control La del 3 de enero... Sí, pero es que quiero explicarlo. ¿De qué vale la firma? La firma que hicimos fue parte de un convenio de acuerdo. O sea, es un acta de acuerdo, no es un acta de transferencia. Porque eso es una mala interpretación... ...lingüística, decir que es un acta ¿Aumentaron la tarifa? de es una, no no pero para la tarifa se aumenta ¿Vos porque aumentar el, el acto de algo que acá, un, que no acá nosotros de vos? pensamos que el momento político la señora presidenta de la nación había ganado una elección con el 56% de los votos ustedes también Teníamos que tener un problema supuestamente de salud. No. Entendimos que la señora Presidenta iba por una ver? Argentina para todos. Es una Argentina que mire para adelante. Una que que Argentina que mire para adelante. Supe, Entonces nosotros tratamos de firmar un acta o un compromiso de acuerdo solamente... Envías de pensar una ciudad integrada ¿Y con la nación. Ejercimos una, no, una sola función ¿Qué que fue la del aumento del sueldo. ¿Cómo, la ¿Sí? ¿Cómo estás las actas de base de Yo no las vi, las actas de base. Bueno, te no las nosotros, nosotros te las vimos. nosotros las, las vi, las actas de base. Son públicas. 20, 20, 20, 20, en mayo y junio, actas donde eh, es base, el gerente, un gerente de, man, de operación de base. Dice, les dice a Metrovías, hasta el día te vamos a ir a ver por. invocando el acta del 3 de enero. En las potestades que enero, asumieron, en bueno, bueno, no, base lo administra Picardo el gobierno de la ciudad. No la administra eh, ni, ninguna otra fuerza política. Es de, eh, gobernada administrada por el Macri. El 3 de enero para nosotros yo te, hoy no tiene validez porque del lado del Gobierno Nacional no cumplieron absolutamente los compromisos que tenían que fijar. ¿Cuál es la función hoy de Esbase, por ejemplo? ¿Qué hace, digamos? base tiene el control de todo lo que es la parte de creación de estaciones nuevas que tenemos que ya tenemos tenemos muchas para inaugurar sí. tenemos para inaugurar dos Desde de la hace línea A años tienen dos de la línea B sin que el gobierno nacional tampoco nos da el permiso ¿Cómo? Nos habilita. a veces es imposible también ah, por el, favor. tenemos dos estaciones de la vía de la, de, la, de, la, de la línea A sí. dos estaciones de la línea B y una estación de la línea H Exactamente, creo que son 3,1 kilómetros que tenemos para habilitar nosotros antes del 2012. Y antes del 2015, 2015 tenemos para inaugurar 6,5 kilómetros de, de vía. Prometieron... Por lo tanto estamos llegando a casi 11 Kilómetros de vías nuevas. Ver, en el este término de, no, en el término de los último, últimos cuatro ver, primero, años. No, ocho no, porque no. inauguramos cuatro más ya. Primero. Que eran es, cuatro kilómetros más. O sea, gran... creo que tenemos aproximadamente 15 kilómetros no, pero nada de vías. Justifica... Pero no, no, nada de lo justifica eso. Si Nosotros de... lo hicimos aparte cada una de las nuevas estaciones con fondos genuinos de la ciudad de Buenos Aires. No. No. Porque ¿Me la me única me que algo... se comprometió a hacer nación fue la línea E ¿Vos? de poner fondos y no puso absolutamente Mira. ninguno. Es más, en la línea B. Los los los subtes nuevos usados que funcionan hoy los compramos nosotros. Sí, y después eso, el gobierno de la lo compró el gobierno de la ciudad, cosa que no le correspondía, porque el mantenimiento de los subtes, el mantenimiento, la inversión, la inversión es del gobierno Ahora, nacional. Pero mira, no es subsidio, algo, es inversión. Diciendo, y nosotros viendo. aparte, Ustedes si dicen, me permitís algo, son para terminar. Para permitir, si nosotros, como, como, como gobierno. Queremos tener los subtes. Eso no entra en ninguna discusión. Nosotros mirando para adelante queremos los subtes. No, pero no podemos agarrarlas cuando no hicieron las inversiones correspondientes. No, un momentito, un momentito. O sea, estamos nos quieren dar un subte con deuda, pero una deuda pero, una deuda pero que no implica que esto, el mantenimiento. Pero esto no sería como plantear que, por ejemplo, en el sí. caso, llega el presidente, no sé, Kirchner 2003, y dice, no, ¿saben qué? Acá hasta que no me carpan todo lo que dejaron acá, yo no agarro al gobierno. No, pero además no, no es cierto. Uno, no, pero presidente. además no es cierto. Porque es leonina, si o sea, la explicación si es, poder... es leonina. El gobierno nacional nos quiere tirar por la cabeza el tema de los subtes y nosotros lo que queremos es Esta una transferencia aburre. ordenada del subterráneo. Bueno, y creo y bienvenido, bienvenido a las reuniones que están llevando adelante. En primer lugar, Ojalá el gobierno nacional siga con lugar, este tipo de reuniones. En primer lugar, el, el gobierno nacional del 2008 al 2011 puso más recursos tanto en lo que hace infraestructura y en lo que hace subsidios que en la ciudad en el subte. La nación puso 1995 eh, millones. millones y la ciudad puso mil setecientos once millones aprox con sí. comas etcétera primer ponerlo punto, mejor, ¿no? segundo, no punto. Se segundo punto ¿No segundo no se punto el argumento el argumento de, de las actas y todo esto es un debate que ya aburre a todos nosotros sí, nosotros estamos aburridísimos, nadie tranquila. puede aumentar nadie puede aumentar la tarifa nadie, nadie se le ocurre que va a poner el precio de algo que es un servicio que no, que no maneja, eso es un disparate enorme, y la otra cosa a lo que yo iba es, que no hay una visión integral de la ciudad y del transporte No, pero, el pero, pero, transporte, no pero me, me, me no, disculpame, el transporte bien. de la ciudad de Buenos Aires requiere, en primer lugar Desconcentrar el centro que hoy está de una manera sí, realmente concentrado Para que haya menos traslados de las personas de una punta a la otra de la ciudad No hay una visión estratégica en este sentido Nada de lo que se está haciendo en materia de planeamiento urbano está modificando esa situación de cosas Segundo. Son todas políticas espasmódicas. No, no son políticas Hoy tiramos bicisendas plan. por ahí. Tenemos, no, no Mañana tiramos Metrobús por ahí. Las bicisendas, ahí. Las bicisendas ahí hicimos lo que ustedes no hicieron con la Alianza. Lo que ustedes no, no hicieron se hizo. con la Alianza hicimos Ni nosotros. la discusión que corresponde. en, en una la propuesta de Alianza a la las bicisendas y la Ni no se... para Mara, el Metrobús. Déjame Ni se está haciendo parece... lo que hay que hacer en materia de subte. No. Y por último, nosotros hemos recorrido, junto con Dietrich. Línea de tren por línea de tren, línea de subte por línea de subte. Tenemos un meticuloso análisis de lo que hay que hacer. ¿Por qué el subte, que es la pieza clave del transporte masivo en la ciudad, no depende del secretario de transporte de la ciudad? Es ridículo. Hay un problema que tiene que ver con la modalidad de definición. Le dan a Guillo Dietrich para que haga el dibujo de los metrobuses y de las bicisendas que son las cosas cosméticas, que son las cosas, de alguna manera, cosmética. para mostrar. Es la política de transporte la boutique la que maneja Guillo Dietrich. Y las cuestiones de la metalmecánica, la caja, Ahora, la manejan, déjeme, los que ponen el precio decían, de los no sé, vos decías recién que te causa. fuiste con Guillermo Dietrich a recorrer trenes sí, y todo. Sí. Bueno, justamente, y para meterme en el tema trenes... La, la empresa que administra los subtes que es Metrovías sí. Bueno, hoy está a cargo de dos líneas de trenes sí. No, de casi, de todas Bueno, de casi todas De todas, sí. de todas o, absolutamente de todas el, el gobierno nacional sí. que, que se los dio el gobierno que... nacional en este a manejo Perdóname, eh, sí. María José Un sentarramiento no se hace nunca eh, La verdad que esta discusión La política, los que estamos en política No eh, merecemos darle este, esta discusión a la sociedad No, por supuesto La verdad Esa es la primera cosa que, uh -huh. que tenemos que reconocer Estamos en esta discusión es una discusión que los dos gobiernos responsables deberían terminarla. Porque lo que tenemos que en todo caso discutir, pelearnos, es por los diferentes diseños que puede haber y opciones para justamente mejorar el transporte. Sería muy bueno que se conociera el contenido de las reuniones de ese, que hubieron ya entre el ministro Randazo, el jefe de gobierno de la ciudad y el gobernador de la provincia de Buenos Aires y los equipos técnicos. ¿Qué están discutiendo? ¿Cuál es el plan de trabajo? Mientras eso no se conozca, la verdad, esta discusión es... Eh, ...para aburrir a la platea... ...ni siquiera es entretenimiento para la platea... ...es para aburrir a la platea... ...nadie entiende ya más nada... ...lo concreto es... Que el, gobierno, el, el, ...que el mismo gobierno... ...que le dio... ...le sacó las concesiones... ...a TVA... ...se las dio... ...por una vía totalmente irregular... ...desde hace siete años... ...la línea Roca... ...la línea San Martín... ...y la línea Belgrano Sur... ...a tres empresas... ...TVA en una de ellas... Eh, ...Metrovías... ...y... Eh, Ferrovías, la que opera el Belgrano Norte ¿tá? le sacan la concesión a, a TVA no se sabe si TVA no sigue explotando esta tres, porque esta es una sociedad anónima integrada por estas tres empresas en partes iguales y crean una nueva sociedad que se llama Hugo, esta es Hugofe Sociedad Anónima, y ahora crean Hugo la fe se extravió con, Metro, con el TVA y queda Hugo Sociedad Anónima que explota el Sarmiento y el Mitre o sea, hoy Metrovías, el grupo Rollo está explotando toda la línea de trenes en la área metropolitana y se llevan palas de plata, ahora, eh, ahora el palas de es que recursos plas, Pero, le, le yo lo, quiero lo que algo. quiero preguntar es que, que más, está mirando de es plata, no eh. plata que no plata que no va voy a tomar va. el subte, colectivo, el tengo que viajar la, lo que les tengo que terminar no. No. Nosotros, es que hay en la ciudad de no. Buenos Aires tenemos un plan de, tenemos un plan integrado de tránsito o sea, no es que el plan que tenemos integrado de tránsito, corre sobre dos ejes fundamentales, no, corre de autos te voy a contar por qué. primero un diagnóstico Vienen por día a la ciudad de Buenos Aires, 1.150.000 no, autos en la provincia. De la Bienvenidos, Interrealisticado. porque a nosotros nos genera claro, no negocios, Iglesias, nos facturas, genera ingresos es. económicos, facturas. Sí, Todas las grandes ciudades del mundo tienen este problema, que tiene un eje toda ¿No una, tiene toda una la población cancidera. metropolitana con 13 millones de habitantes. Entonces entran 1.150.000 autos por día, un millón y medio de personas. 800.000 personas. En todas las 80, te escuchás vos, así, eh, María José, dos minutos. 800.000 personas ingresan no así. con colectivo y 500.000 ingresan con ferrocarril. La ciudad de Buenos Aires, que dicen que nosotros usamos mucho el transporte, tan solo un 14% de los porteños elige usar el auto como medio de locomoción para moverse dentro de la ciudad. Tenés un lo 5% hospitales? que anda en subte, ¿Y un, sí, un, 14, un 16% en subte, tenés un 5% que está en taxi y hoy estamos logrando, gracias a las bicisendas, que es una política que llevó adelante la alianza que nunca la pudo implementar y que nosotros sí, porque consideramos la política de Estado que son buenas, las llevamos adelante. Hoy tenemos un 2% del de, este, uso de bicisendas, de la gente que elige moverse en bicicleta. Cuando, tenés, cuando eh, decimos que priorizamos nosotros es que la gente viaje rápido. Y cómoda. Son dos prioridades que tenemos. ¿Cómo? Priorizando no, el transporte público. Entonces, la verdad, transporte la verdad público, que la el transporte prioridad... público, El debate da para largo y me parece. Nos quedamos en tiempo, María José. Pero me parece que el debate da para largo. Lo que a mí me parece que lo que se está buscando es que claramente se diga cómo hacemos para que la ciudad de Buenos Aires pueda tener un mejor método de transporte, de movilizarse un poco mejor. Hasta acá está como todo el tema bien debatido. Es decir, concreto, concreto. Y, y lamento desentir como vos no creo que sea la bicicleta la solución No, de, no es la bicicleta, no parece Igualmente me parece que es esto, ¿no? Sentarse y cerebro estas reuniones que se están llevando por la secretaria, por el Ministerio de Transporte con ambas secretarías de la y provincia y mayor participación y, de la ciudadanía y, en el control de las empresas.